que muestra un tracameh yehwan o uno cascas y oxe y tenco un mar o que matkeh y caun o machtiskeh o y panon sa y canochi barco yehwan un panemilla ni mayecah jesus xinguan uya pero saniman o yehkokeh se quemes barcos yehwan oalekeh y panon o y calpan y toca activerias yehwameh o yehkokeh ne campanisi o cuasques un pan y cuatoteco o kemagak tlashlawisli dios ni la se haya hecho un trabajo, se y hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se o hecho un trabajo, se ha hecho un o se ha hecho y trabajo, se ha hecho un trabajo, que y Nemeso me genetes temuwa, spampaon en casica matque, tlingitos nico milagro, y Juan Nichi Vialoa, y cuaco ne mezla cualti, y es san pampaon en la cuaque, hasta campaon en misuike. Maca este que tica y pampaon la cuajli, y Juan Sanimantlami, y este que tica y pampaon la cuajli, y Juanquiza y tex Dios, y Juanquitema canemiliste para no chipa. Necesitamos no chivlacas, ne sin la cual, pampa notarse, necesitamos que para ir que chivas, o que no que para que Dios que necesitamos chivacar. Jesús o que Dios no Jehová que sin clamovisol, te techititis, parecuajiotica que te besnalto casque, sinonte tixiwas, onye clasquilosli, quistoa y canesal patlascan, ontach tostajuan o cuasquejumana, y quinte, quisto onye clasquilosli, Dios o quintlaqualti, y caumpan, llevó a Neil Jesús o Kimisli, y catleme lava que ne me chilia, Moise y no en un pan, te que un pan, y que te un pan, que un que pan, ni ma yo en Nacional tocas, shkamangami kis. Pero que ne hoyo ne me chilli, ne me homes ne nel toca, mas ki yo ne Naci taque. No ti me honge chne chimacas no tehce, o alaska no tece. Ni ma on yo en Alaska no ni kinselis. que ni chivas pam panewa on igual para chivas le nejo nikneki Y es para ni chivas on llingi un ki on yo ne Ni ma no tece yo engo que ni Nyonse ni qué polos Y es que para unza hay ni maniquín Y paintlalcon. Juan qué ni qué para Juan ni qué ni manech el toca, ni milista para ni manejan ni yolitis ni maniquín que esté va a y un hebreo supo que está más que le quiso William Jesús, pan país que no quiso. Nejo ni pan, un hijo a Neeluya con igualeo Ni más que esto que. Ten hijo a Jesús, un y con de José. Tejua me estique es mate hitata, ni mainana. nada. Yahueika, que estuvo ahí que va y levicak. Qué más Jesús o que misli. Ma casad la te acante ya que no te chuaslao, clash que no te ni manejo ni quiolitis, ni maniquitevas y paintlalco, y paunzaica no chitonas, y paintlacuilo lo amaba a Dios que machtis no chime, y contes no chime que ni manguiselia on lenijo a machtia, no te chuaslawi. Ya que y es anehua y juan y te o ni Y catleme que me chilia, y ca kipilla ne milisli yehuan para no chipa. Ne juan ni pan, yehuan que temaca ne milisli para no chipa. O ne o cuasque, o maná ne camba salpatlazca. Más que o cuaske, sonengue para no chipa, Pero un yehuan que cuaske, pan, yehuan valewa ilhuica, Juan ni pan, no hay pan, no hay milisque, pan, no pan, pan, no pan, para no no nacayo. no no Nehua y la Laba no ni más y a los de los de los de los de los no no y es <tose> Juan no nacayo, ni mangoni no yesio, nemis no guan. Ni manejo no ni nemis sanzecan i No tazin kipilla nemilistli. Ni manejo y ni nemi. Ni mano te, y es no nacayo, sanopampa nemis para no chipa. Nejo ni pan, y es Juan pan, que, quien maná, y es Juan ni maomike. Y Juanquico sin pan, Nemis para la la visa, en en nada, no chipa. Jesús, oquite in traslama chipanun sinagoga, y Juan Casneca Pernaum. Y cuacmillaquejino machticawa, ni con ocaque, oquistusque. Yejoin, tlentequistua, sanoye, oquistica, para tixelisque. Aquino hueles quicelis sin te machti li. Jesús, oquima tipanillo, y catlama anyway, no chicuajliquistuaya ni maíz que un hay nada que nada más que nada más que nada más que nada que ni más que nada que ni más que nada en que que nada más que nada más que nada que nada más a que que que la que pero no ni mucho menos en el mismo sitio me llevan a la netaoka Jesús te y que más nos que no me huyo llevan a la netaoka ya ni manda que nosotry. no un hijo Juan matiles ni maúquito Jehová y que yo no me ya que Juan es igual a no planota sin que y pan dios lo paramaúquala desde Juan como Pedro mije que Juan que te con no que ni más shock o que y que Jesús o quien trato el tío más no marchitek Ni me me no ningun ni neceslal Pero Simón Pedro o Noteco aquí no huélistias quejitech. San mucho trato sin que te amacan el milistli y Juan para no Ni man aman te Juan medio ticnes ni mayetik mas toque hija Cristo. Ti con el Dios y Juan no chipa, Jesús o que más que uno me echla ni que que va un diablo. Es Jesús y es con Judas y cariote y con el Simón, Pampajudas pa Judas que te magt eliska que ya no machtiske